Las amneas nos ayudan a fortalecer los músculos vinculados a la respiración, de ahí la importancia de ejercitar amneas en inhalación y exhalación.